Estaba pensando en el camino bueno Pero no me gusta el camino bueno Todo esto es solo para mi clan. Por eso es que sigo en este juego Estamos solos detrás de la money Eso ya todos lo sabemos Pero no de lo que tú dices Porque solamente no lo viste Yeah Me quedé esta vez muy con. es conmigo por esa per, por esa per y es que no sé qué está pasando conmigo llevo tanta mierda adentro que solo necesito eso para volver a nacer no quiero ver déjame volverme en eso a ver si yo puedo sentirme muy bien dime lo que, yo sé que no te gusta esta vida pero dime qué puedo hacer y otra vez Estamos metidos en esos problemas, pero ya no importa yeah. Dime lo que quieres hacer conmigo solamente en soledad, en soledad Y yo sé que no te gusta que dijo siempre hacerlo mal Estaba pensando en el camino bueno Estaba pensando en el camino bueno Pero no me gusta el camino bueno Todo esto es solo para mi gang. Por eso es que sigo en este juego Estamos solos detrás de la moneda